De Simpson, vivir vale la pena? Hola soy Mario. Y como muchos de ustedes, tenía un gran fanatismo por los Simpson. Mis padres me contaron de que ellos vieron cada temporada, cada capítulo, cada segundo, pero cuando se anunció la plataforma de streaming Star Plus, inmediatamente la adquirieron, porque tenían todas las temporadas de los Simpson, la película, los cortos, y muchas series de nuestro agrado. Los primeros días vimos mucho Los Simpson, pasamos hasta la temporada 10 en una semana, pero cuando era fin de semana y no fui a la escuela, ni fueron mis padres a trabajar. Pusimos Star Plus, pero algo me pareció muy raro. Vimos que el logo estaba ensangrentado. Pero cuando pusimos Los Simpson, solo había una temporada. Y decía, ¿vivir vale la pena? Lo pusimos, pero apenas lo puse escuché un ruido en la ventana. Fui y era un encapuchado con un suéter de los Simpson. Le dije que se fuera de forma amable y lo hizo. Volví, empezaba el capítulo teníamos palomitas y soda para comer. Empezó con Homero y su familia poniendo sogas en la casa del árbol de Bart. Se pusieron arriba y salió un cartel de tres días antes. Homero y su familia estaban poniéndose abrigos ya que estaba lloviendo. Pero cuando se pusieron a ver las lluvias, decidieron no ir a misa. En la misa no había nadie más que el cura, pero ni Flanders estaba ahí. Flanders estaba en su casa, en un crucifico de su casa pidiendo perdón por no ir a misa Homero dijo, que ya no fuéramos a misa, ya que siempre llovía. Marge dijo, si Homero nada más llueve, y nos enfermamos. Después Springfield estaba en un caos ya que el demonio. Selló cuenta y mata a casi todos excepto Ned y la familia Simpson. Y los Flanders eran buenos, y no los podían tocar por su religión. En cambio, los Simpson por Bart, y Homero los podían atacar. Los demonios dijeron que mañana los matarían. Así que dijeron que no iban a soportar eso, colgaron unas hogas en la casa del árbol de Bart. Pusieron bancos, y se mataron. Pero cuando acabó el capítulo salió un mensaje que decía. Hola. Soy el diablo. Hice esta serie para que ustedes maten y el que lanzó la piedra era yo. Así que huyan. Decidimos equiparnos para enfrentarlo, pero tocaron y fuimos contra él con un cuchillo, pero no le hizo nada. Corrimos donde la abuela y nos siguieron más, pero estaba con una abuela con la religión, y no nos hicieron nada y seguimos viviendo con mi abuela, seguimos con Star Plus, pero no vemos los Simpson ya y me despido de ustedes o no creo que tocan iré a ver quién es.